Estamos de vuelta una vez más, eh, siempre me equivoco de cámara, ya, para, hola, no, la cámara está aquí abajo, <risa> hola a todos, estamos de vuelta una vez más con Culturizando un GZ como siempre, hoy nos acompaña Roberto Ruiz Sánchez, buenas hola. tardes, que eh, ha hecho un podcast ahora en, en verano, que ya se nos está acabando para empezar de cara a nueva temporada, ha hecho un podcast con su hijo que se llama Charlas con Aita, en el que pues hacen reviews de películas, visitan eventos, un poco de todo, ¿no? Sí, pero todo desde su punto de vista de un niño de 8 años. Claro, esa, esa es la cosa. <risa> claro. Aparte, eh, para producción que está ahí detrás y para la otra producción que está afuera, eh, también recomienda podcast en Enredando, y así como detalle que a producción le ha dado la gana de añadir, ha venido en Patinete Eléctrico, que ahora mismo está cargando. Sí. Y, y lo primero... Que no lo leído. Y lo primero, que es integrante de friki perdón, que he dicho, me veo <risa> con el guión en la cabeza, pero lo necesitaba. Así que eh, Pues ha venido con nosotros para enseñarnos Juegos de PC, como ha dicho en su Twitter, que podéis pasaros por, por su Twitter. Eh, la arrobas creo que la ha puesto ya producción. Producción por los arrobas. <risa> arrobas, ahí los tenéis. Ahí los, eh, los arrobas, pues estamos en Twitter, estamos en Instagram también. Pues sí, creo que traigo los juegos más viejos que te han traído por aquí. Los más viejos de todos. Los más retros. <risa> Los más retros, bueno. A bueno. mí me dijeron, trae juegos de tu infancia y mi infancia quedó ya muy atrás, ¿sabes? Entonces, vamos vas a ver cosas que, que seguro que no conoces. Supongo que no, o sea, hay alguno que sé que sí que he escuchado hablar de él, pero más allá de eso, poquito. Así que, producción, si quieren ponernos el escritorio, vemos lo que tenemos en listado. Y como veis, tenemos una animación tope guapa, que, que es nueva, estrictamente nueva. Y aquí podéis ver a la izquierda cosas del escritorio y a la derecha, si no me equivoco, están todos los juegos que tenemos para hoy. Falta uno, ¿no? Falta uno. Pero bueno, por lo demás, bueno. ya lo iremos a ver. Entonces, eh, hay varios nombres. Vamos a ir uno por uno mirando. Tenemos el Prince of Persia, que de ese sí que he escuchado hablar y me suena haber visto algo, pero no mucho. Jetpack, ni idea. Jordan vs. Bird, ni idea tampoco. Digger... Aún menos, Defenders de Crown, he escuchado el título, pero no he visto absolutamente nada. Y Livingstone supongo que me recuerda a una escena de película o algo parecido. No lo sé. O sea, yo recuerdo la frase. De vale. Dr. Livingstone supongo, hasta ahí. Vale. Eh, y luego el Lakers vs Celtics. Que sí, será bueno, un juego de baloncesto. Es un juego de baloncesto. Pero bueno, a lo mejor si jugamos al Jordan vs Bell, ya, ya, ya lo vamos viendo. Eh, no sé por cuál te apetece empezar, por el más antiguo así o... ¿Cómo anda? Pues mira, por ejemplo, podemos empezar por el jetpack, que sería de lo más... Vamos a empezar por el jetpack. El, el, el pack que tenemos aquí para de controles es un poco bueno, así asado pero es lo mejor que hemos podido tener para la fecha. Así que, sea lo que se pueda. Eh, tenemos el botoncito de para empezar. Sí, y... porque todos estos juegos están accesibles en archive.org. Ahí está. Así que el que le entre ganas de, de probarlos puede meterse. Pueden entrar a, Busca en Google a jugarlos Y ahí los tiene Pues en... está lanzando el emulador Por lo visto Y yo estoy esperando para poder ver, Ahí está Ahora mismo lo que te está emulando Es un... Mira además Con Sound, Blanc, Sound Blaster y todo en... Esto lo que te está emulando es un PC Un PC de hace 30 años O más <ríe> Tú ten en cuenta que mi primer ordenador Fue un Philips NMS 9100 Iba a 4 MHz le das al botón del turbo, 8 4 megahercios, mega Sí, pero 4 megahercios Toma ahora, ya. Por comparar, los ordenadores de ahora van a gigahercios Claro, sí, sí, sí ¿Vale? O sea, esto va bastante más rápido De lo que iba mi, mi ordenador Básicamente. ¿verdad? Y tiene bastante más memoria Mucha más memoria Bueno, este es uno El típico clásico de De, de niveles Vamos a... Uh, ahí está te ha saltado la demo, o sea que si quieres darle al espacio y. What the fuck? ¿Pero estás jugando? Eh. No lo sé. No, no, no, te ha la demo. Dale a la S. Vale. Es el de arrancar. S Start, editor quit, vale, pues con la S empezamos. Exacto. What the fuck? Vale, if Meg ahí abajo. ¿Tú eres el muñequito ese? Jetpack se llama jetpack porque tienes un pequeño jetpack en la espalda que te permite volar un poco Vale de saltar ¿Con qué? <ríe> con el espacio No No, no era con el espacio, No control, no me acuerdo Vale eh, Está claro que la movilidad así no es Entonces, vamos a repetir venga Vale, eh, vamos a ver con qué Prueba, saltamos, control, vamos a probar con shift ¿No? Control, control, control Control es disparar, vale Control sí. es disparar, vale No me acuerdo yo ya de esto eh, Y el espacio es que no salta ¿Cuáles saltas? No. Bueno, sube para arriba, sube para arriba, sube para arriba. Ah, que me persigue. ah, Perfecto. A ver, que gracioso. hasta la puerta, pero tienes que abrirla, yo creo, ¿no? ¡Ey! dado algo! Sí, has cogido uno de esos planes o lo que sean. A ver, venga, vete cogiendo. No, que... What fuck. ¡La Super Mario Bros. ¡Corre, corre, tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan la verdad que no. ¡Ah, no me jodas! Vale, pues he llegado. No, pero la, la puerta está cerrada. Vale, vale, vale. Eres capaz de distinguirlo, ¿no? Sí. Entonces. Eh, el cortocircuito era una película de los 80 que salía un robot que se. que tomaba vida. No, te... ¿No lo has visto nunca. No absoluto. No, Baja, pero ¿qué haces ahí? Vale, eh, estoy, estoy viendo a ver qué opciones, qué posibilidades tengo. Aquí hay, un, que hay una mierda ahí... que me quiere matar. Sí. Vale, entonces venga, venga. Eh, supongo que tendré que coger todos los botones o algo así, sí. estilo Pac-Man. Vale, pues entonces vamos a ir tirando. ¿Pac-Man? Estilo, estilo Pac-Man, en plan que Pac-Man ibas cogiendo. Los, los, eh, sí, los sí, puntitos, es. pero. ¡Ah, bueno, oh, ¡Aparte de eso! ¡Corre! Ah, vale, vale. Venga, a ver cómo llegas ahí a la derecha. Ah, bien, bien, bien. Vamos a venirnos por aquí. Venga. El bicho sube sí, así. Si tienes algo. Claro, yo no puedo saltar. ¡No! Pero tienes ¡No! Que... <ríe> corre, corre, que sobra. no sé cómo saltar. Ya, oh. es que cuál era el botón de saltar, luego lo miramos. No, ah. no, no, no, no. Mierda. No, Pues vamos a ver. No, ah, mierda. <ríe> vale, eh, Necesito ¿La de escape? Escape. Vale, no, con escape te sales del todo. Vale, no, dale vale. ahí. Eh, juraría que el editor era con, eh, no, con la es... E. La S era arrancar, la E era el editor, pero el editor es para editar tus propios niveles. Ah, entiendo. Vete a la derecha Coge eso que hay ahí Vale, y ahora dale el espacio Es que no tenías energía Para... No, al espacio no, me ha Vamos a ver No, el control era el de disparar, vale Sube Si lo hago con la flecha directamente Puede, Puede ser Vamos a probar ahora No, porque, o sea, no Pero tienes fuel, ahora sí puedes Dios <risa> Vale, tengo que coger el fuel, entiendo Vale, y una vez tengo el fuel, ¿con qué salto? A ver, con esto no Ey, Ahora sí El alt Ah, el alt Alt. El alt. Vale, vale, vale Pero Supongo que el otro vale, alt. Alt. Esto, es... No, esto es... No, era el otro, el que tú has dado entonces Sí, era el alt Con el GR también puedes pegar Mi pregunta es, vale. ¿lo de pegar? Pues supongo que le podrás dar al robot Vale No, no. <risa> Vale, para hacer la prueba está bien Para hacer la prueba está bien Vamos a repetir Venga, ahora del tirón Esta es la última vida, eh Ah, que va... Ah, que tiene vidas esto Sí, en los 80 teníamos mierda. vidas. Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, no tengo fuel. Que te den crack. <risa> ahora ya lo has pillado la gracia. Vale. Eh, me doy cuenta de que peso más con esto. Voy más sí, lento. Sí, vas como más lento, es verdad. Vamos a ver el Dale, dale, venga, que tienes que coger todos los planes. Mate. Ya, ya. No, esto no hay... Que tía. No, Pero... fuck. Ya, pero es que ahí me cierro. Bueno, mira, eso sí, te has librado del, del enganche. Lo puedes mandar a tomar. No, si sí consigues sacar al robot ahí. Vale, de salida. Vale, pues voy a marcarme esto. Vale, no sé muy bien cómo coger esa. ¿Cuál? A decir verdad. ¿La de ahí abajo? Sí. Ahora sea, la tienes fácil, vete a Ahí. Eso. Vale. Ahora vete a coger a si no. Oh, bueno. Ahí lo tienes. Venga, ya solo te quedan. Eh, las el cuadradito. De la derecha. Venga. Que suba, que suba, que suba. Eso es. Sí, pero tampoco lo quieres tener demasiado cerca. Si, el... si viene para ahí, no, pero te, va, no. te va a cerrar. Tienes que. Mm. Vale, vale. Ahora se ha ido, venga. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí, ahí, lo tienes. Bien. Y no sé si es amarillo Podría ser ¿eh? Sí No, no, Yo no Yo no. lo iría Vale, vale, vale, vale <ríe> Venga, vale, vale, vale, vale. solo te queda uno Está mal Eh, no es, Lo amarillo hay que cogerlo Te queda uno ahí arriba Un verde de Sí, estas. pero no hay que coger lo amarillo Yo diría que eso solo son puntos Pero Los sabremos enseguida Vale Subimos ¡Ey! ¡Ole! Ahí lo tienes Eso es eh, hielo Así que por ahí va a ser rápido Nos dice al Levarán Tres vidas para ir jodiendo las 25 pesetas. <risa> no es sé que me... lo sí, lo que es. sí, sí, sí, sí. Sé, sé lo que es, pero que no, no sabía leer eso. Pero luego me mataron los de los de los... Es que en la época... ¡Ey! Era lo suyo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué bicho me va a intentar matar? De hecho, este verano... ¡What the fuck! Este verano he estado en el museo, Arcade Vintage, donde estaban todas las máquinas de recreativos de aquella época. Y no había que echar 25 pesetas. Podía jugar todo lo que quería. Nosotros pegamos un vicio... WTF, bueno, esto es fácil, eh Debería Además ya, ya está viendo lo del fuel ¡No! ¡Ah! No sabía que podía saltar él también. Hostia, bueno, que salvado. Puede puede Hostia, caer. que salvada. Él no salta, él cae. Ah, y este, este es este. ¿Dónde está ahí, no? Ah, es que claro, tienes ese. Ahí hay, hay un punto donde él cae por ahí y llega. sale por ahí arriba. No, no. Un transportador. No. Tienes ahí abajo uno de fuel, por cierto Ya, me interesa A ver... Ahí lo tienes A Venga Espérate, vale, sí oh. Sí, sí, sí, va a venir, va a venir por aquí Vale, eh, ¿qué más tengo que coger? Vale, tengo que coger uno ahí Que me van a intentar joder bastante La bola... Ese, ese, ese es el programa, la, la bolita En cuestión No, pero la tienes controlada a ver, Cuidado que ahora va a salir qué es? ¿Esto qué a ver qué es. ¡Ah! ¡Oh, no, ¡Para! Venga. ¡Stop it! Muy bien. ¿Hace no sé cuánto tiempo aguantas esa otra cosa? Poco. <ríe> ¿Y cómo llega a Ahora hasta... ya está... Ah, mira, ahí tienes un cacharro de esos invencibles ¿eh? que no tienes por cogerlo si no quieres, eh. Ya, pero me interesa. Esto es invencible, bien. ¿no? Sí. Puedes salir al suelo. Venga, ya casi lo tienes. ¡No, no, no, no, no, no! no, no, no. <risa> no. Ah, ¡Alguien va a morir! ¡Alguien va a morir! No. Número 5. Ah. ah, mira, tienes otro de transporte ahí. ¿Cómo cómo entro ahí? Pues, o te dejas caer y le das a la derecha y nunca caes No. O sube, pues sube, venga. Tienes que subir y darlo a la derecha. Ahora. Vale, ya la puerta está abierta y ahora solo tengo que llegar sí. a la puerta. Que, que, dices, el solo tengo que llegar a un Ah que hay TP Sí, estos cacharros verdes lo están usando ellos. El verde te lleva ahí arriba. El el... Verde. Sí, pero te lleva ahí arriba desde donde el verde? Desde ahí. ¿Ves ahí? Ah, buah, es que está justo donde. Uf. No, no está tan difícil. No, no, no, que está. No, digo que está difícil de verlo, porque está justo ah, en, porque está en el verde. Ah, pero no funciona contigo? el último. Sí, sí, sí hay, que, sí, dar, sí, hay sí. que dar, hay que dar, hay que dar la flecha abajo. No crack, no, no, no. Ah, Olé. ¿Viste o no viste? Estoy en Madrid, si no me equivoco, si es me... eh, Está muy bien, está muy bien, en un centro comercial. Hola, ostras, este es viejo uno. Eh, Indichagnani perdón. Eh, buenas tardes. Y Aldebarán Nos dice que tiene, es que está en Madrid. Oh. Supongo que lo que has dicho tú, lo de las recreativas esas. No, la... el museo que yo digo eh, está en Ibi, en Castellón. Si no ah. Creo. Y bueno, en Madrid hay de todo. <risa> No puedo. Mira. Es ah, que vale, te has vale, quedado vale. sin puentes, amigo. ¡Ay, Dios! <risa> ¡DONKEY ah, KONG! Aviso que todos los juegos de hoy son retro. ¿Qué? Ah, ¿A ah, dónde me he ido? ¿Dónde ah, te has ido? ¡Ah, caíes por ahí! ¿No ves? Hay un... ¡Párate! <risa> ¿Qué? Venga, <a> <risa> Ahora, las, tabla, las tablas de puntuaciones. ¿Sabes lo que son las tablas de puntuaciones? Sé lo que son las tablas de puntuaciones. Por ejemplo. Correcto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no eh, esto mola. De... Esto mola. Esto mola mucho. como Te he contado lo de los cinco duros, ¿no? Pues había que conseguir que te picaras con 5 duros, macho. Eh, mira, tienes la H para ver la ayuda. sí si eh... Ah, claro. Ahí estarían los controles, ¿no? La H mm. la H. Ah, ahí sí. está. Ah. Suiza sí, sí. Banear de Twitch. ¿La tecla del jefe ¿sabes lo que es? No, supongo que te hará saber... Se varios juegos en el momento. Mira, cambia... Vete un segundo al juego, ya verás. Y le damos al FDI. Ay, mierda. Eh, ya, es que el atrás? problema aquí es que el ex... ¿Cómo se para el proceso? Pantalla. Sí. Sí, ¿No? ¿no? Dale espacio. Hasta que acabe ah. de contarte... Toma, ya. Todo el Habían preparado jugar. un lore, ¿eh? El juego... real todo, que eh. sí, van vale, a ver. Eh, ¿Y la voz que hay que Vale. Dale a ese. Entonces, imagínate, tú estás en la oficina... El compañero Roberto en la órbita friki. Es eh, Igor. <ríe> sí, sí, Igor. pues, Eh Tú la estás bosque. en la oficina y de repente te viene el jefe, le das al F10... Y te sale... Claro, <risa> hoy en día... ¿Sabes lo que es esto, no? El CMD. La lista ¿No? de ese... Pero lo que pasa es que antes era el MS-2. Era lo que tenías ahí en... Para simular que estabas trabajando en el Toma, tercero. ya. ¿Y por qué no existe ahí, eso ahora para videojuegos para estudiantes? Ahí, Porque ahí, haría falta, ¿verdad? Había otros juegos donde a lo mejor te salían unos gráficos de barras. Como si estuvieras ahí en una Excel de, de la época. Y bueno, tú lo estás viendo ahora como un de colores. Pero como te digo yo, el ordenador que tenía en aquel momento... Tenía un monitor de fósforo verde. Y una tarjeta CGA. Básicamente tenía cuatro colores. Que eran cuatro tonos de verde. Tenías verde oscuro, verde claro, verde caca y verde negro. <risa> y negro, básicamente. Imagínate la definición de aquello. Ahí, ahí. Ahí, ya. Esto ya lo tienes controlado, ¿eh? Escape, es Full Escape. On? Es Full Escape. Ole. Pues a esto pillamos unas viciadas. Que, que no entendía cómo iba antes. Ah mira qué fácil te han puesto la energía. A la cara. Cuida cuida cuida con la bola de. Ah, mierda. Justo me mi a la izquierda quería ir a la derecha. Let's go. A la cara. Sí, te lo han puesto fácil aquí. Pero los los tesoros no sabes cómo cogerlos. Los... ¡Eh! Eso no lo he visto. Eso no lo he visto venir. Sí, ¿Es, ¿Es aleatorio el movimiento de los personajes o van a perseguirte? como Normalmente esto? suelen estar scriptados En el sentido de van intentando perseguirte. Con algún componente random. Otra ¡Ah! vez, otra vez. Otra vez lo mismo. Sí, pero es que antes no he hecho ese movimiento. Ah... No, vete para vale, pues paso, sí, sí, sí lo que ya irás a poder ¿Ves? Ahora no ha, no ha hecho lo mismo En vez claro. de ir a la izquierda... ¡Ey! Me fui, fui a la, la, la verga la Me fui a la verga, me fui a la verga ¡No, no! ¡Dios, no! ¡No ahí para arriba, no va para arriba! ¡Fuck! Ah, amigo, hay que colocarse en la escalera, bien ya, ya, ya. Al suelo... Vale, ahora sí Ahora sí que ha ido para arriba Sí, porque estabas vinculado ¡Joder! en la escalera, pero como te salgas... Estoy un poco... Estoy, fino, un poco fino. estoy un poco de... La verdad. Se quedan cero vidas, ¿sí? Ya, eh, ya, Venga, pues, esta pues, te no. la has pasado antes, ¿eh? No, le he dado al alto. Ah, no, no le he dado al alto. Vale. vale, vale. ¿Qué cosa...? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué no. cosa que esta te la has pasado antes? ¿Tienes dos más de energía por ahí? Sí, de hecho sí. Oh, no, ya no. Por no. no. <risas> lo menos. Allí sí. tenías el de parar el tiempo. Ahí Se viene Nada, nada, nada. Sin problemas. Vale, tengo esa de ahí que es horrible. Para mí al menos. Mm, y aquí ya de la derecha. Y ahora tengo esto entonces. entonces. Puedes bajar abajo y vas de trabajo. Por la izquierda. Eh, vamos a hacernos un stop it. Y eh, la bola no para hasta que no esté en un punto concreto. Mm, o sea, no si no. No, no, no, hasta que hasta claro no que no hasta que tenga el, el mejor, suelo. A lo mejor, hasta que no he notado el suelo, no. Vale, eh, sí, se va a hacer TP. Sí, se va a hacer TP. Sí, se va a hacer TP. Mejor para mí. Venga, venga, venga. Bien. Ya se ha pasado. Vale. Eh, del transportador? Sí, pero no me interesa. Bueno. Podía haber llevado Has visto el baile de la victoria, ¿eh? Con cuatro fingers. Sí. <risa> literal <risa> Eh... Ah, sí, esto ¡Corre! Ostras. En plan, ya Corre sí. en plan, ya Te recuerdo Ahí, tira para la izquierda sí. No dejes de dar la izquierda Es muy rayante sigue, eso Sí, Ahí estás No, no, mierda ¡Ah! Le da <risa> botón, botón de Windows Bueno, bueno, bueno Ah, está salvado Vale, al menos no No se por aquí ¿Con el espacio es alto? No. No No tengo bueno, que volar, no, sí o sí. Es el alto. ¿Es el de vuelo o no hay vuelo? ¿O no hay salto? ¿Qué es, qué es eso? Mira, o sea, pues un transporte. Ahí hay uno... ¡Para ti! ¡No! <risa> <risa> bueno, Madre por lo menos no hay robot. ¡Madre mía, qué infarto! ¿No esto es peor? <risa> <risa> eh, eh, ¿Por qué hace ruido? ¿Por qué hace ruido? ¡Ah! ¿qué, qué, Cuando ¿qué es eso? se transporta? ¿eh? ¿No? No, pero es como ¿qué, qué es aquello? ¿Es esa zona de ahí. Mm, no es que no, hay 800, es. hay 800 gemas y me estoy quedando sin fuel y voy a tener que bajar antes o después. Fuera de abajo, eh. Ya, el problema es que ahora vienen aquí. Les voy a dejar es que pasen. Voy a, voy a, de hecho, eso es lo que voy a hacer. Voy a ir literalmente detrás de, de ellas. Voy a ir literalmente detrás de ellas. Vale, al suelo. No, yo paso del TP. No me jodas. Oh, oh, oh, oh. Pero tienes transporte. Vale. Transportale. Transporte. No, le... no quiero. Hostia, librado! Darle... ¡Bugazos! <ríe> ¡Bugazos! ¡Bugazos! ¡Bugazos! <ríe> no, no, no es bugazo. Él sigue los transportes siempre. Vale. Entonces te has librado. <ríe> Vamos a venir aquí, corre. Vale. Y, y... lo verde eso me mata. Tengo? No, no creo. Tira. <ríe> ¿Qué más te da? Mira, tienes uno allí, eh. Sí, claro, pero. ¡Eh! <risa> Joder Que no, que no te mata no. Vale, vale, eh, Van por el verde para allá, van para abajo, van para pa abajo coño, ¿sí? Vale, pues vamos a bajar directamente Uy, ya lo tiene Ya lo ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. Ah, ah, no eso es dice literal, que es otra. Hombre, lo de vale. que has librado... Eh, aquí hay poquitas, lo... eh. Aquí hay poquitas. Dame fuel, dame. Vale, ah, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Aquí están las mierdas estas. ¿Qué mierdas? Ah. Las que... Los pinchos voladores. Ah, sí. Vamos, esto es para que economices el fuel. Teniendo que volar así para esto... poquito voy a economizar, pero bueno. Por eso quiero decir que vas a tener que... Y usarlo bien, porque si no te vas a quedar sin él y no vas a poder avanzar Ah, mierda Como ahora ¿Eh? ¿Eh? Joder, vale, ¿Eh? vamos, a hacer, vamos a hacerlo fácil Ahí ya está No sí, eh, eh, eh. Gratis Aquí voy a ir para arriba o sea, Hasta qué punto, o sea, vale, sí El hitbox está literalmente arriba ¡Uy! Va a ir poquito, ¿eh? Bien... ¡Ah, Dios! ¿Por qué no me dejado caer? Mierda, quedaban dos. Bueno, ¿qué te ah, ha parecido? Mola mucho, mola muchísimo. Eh, aquí hay más puntuación. Let's go. Ese es el... Sí, la parte de puntuaciones. No, ni digo que es. Eh, el primero. Si quieres podemos cambiar a otro para... para ir avanzando un poco en el tiempo. Vamos a ir cambiando de juego. Vale, pues eh, esto ha sido Jetpack. Uh -huh. ¿De qué año es esto? Ah, del 93. Te lo pone ahí abajo. 93, sí, sí. sí. 93, Power Power. Esto es. Eh... No, no me acuerdo. En aquella época los juegos se llegaban en disquetes y no preguntabas mucho de dónde te venías. Básicamente. Vale. Sí, sí, sí. Pues, ¿con qué quieres seguir, entonces? A ver, venga, el digger. Vamos a ver el digger. Vamos a algo que también es muy viciante. Del 83. Sí, sí, sí. Y este es el CGA. Fíjate en los colores. Ahora lo vamos a ver en cuanto cargue. Ahí está. Vale. Eh... One player, sí, one player. Ahí salen los personajes. Sí. Robin, Robin. Tú, tú eres digger. Digger. Tienes gold, el <ríe> ya gold está. y las emeraldas Y los otros... Gold, Emerald bonus Ya mm -hmm. está, no hay Hala. más Nada, espacio Te mueves con las flechas Haces agujeros Ah, eso <ríe> tiene mucho sentido Yo the gold digger Sí, y ten cuidado con la gravedad Que puedes usar también a tu favor O en tu contra <ríe> ¿Qué? Que si te cae una de dinero Rip Ah, pero o se la puedes echar encima a ellos también Ah, pero el dinero entonces no tengo que cogerlo, como tal en... No sé si luego lo podías coger, pero vamos eh, Lo importante son las gemas Bien Vale pues ¿Es Paso este. Como ves, los enemigos se lo pueden ir por el hueco que tú has abierto La, ¿Y música, ese? la, la... música es la que yo creo que es no, no la estoy oyendo, ahora mismo, Soy yo muy bajita. Soy yo con el viper. Ah. ah, Te pillo. Demasiado cerca, demasiado cerca. Solo te queda una vida? Vale. Vamos oh. oh, sí, a intentar jugar. Oh, sí, oh, sí, sí, sí, lo es. Oh. oh, Dios mío. Me acaba de devolver un... Del El 93 es me... muy moderno, eh. Esta se te mete en la cabeza, esta música. El 93 es moderno. Bueno, sí, hombre, al lado de este, ten en cuenta que este es del 83. O a sea, ¡Ah! Ah, que spamean Ten en cuenta O sea, esto es lo que yo veía pero en verde Imagínate eso, verde claro, verde oscuro Vamos a intentar otra vez Me, me, me, me he picado, me he picado, ya está, me he picado Hombre, estás en las pantallas fáciles todavía, eh, amigo Ahí, ahí Spaunean, spaunean, eh, spawnean, spawnean, eh. Spawnean. Bien. ¡Ey, ¿esa? toma ya! Ahora venga, crack Arriba, arriba, arriba, para arriba <risa> Ah, que las pueden empujar Sí, sí, sí, sí, sí No, los tienes se los tienes que tirar en el momento en que oh. GG No oímos la música Y digo, dicen por ahí que no se oye la música ¡Prala! No ¿Eh? la voy a poner muy alta para que no ensordezca. Vale, vale. A la crack, a seguirme. Cuidado que te lo pueden tirar encima. <ríe> ah, tienes... ¡Ah! ¿Esos pueden... ¿Qué? Esos pueden comer. <ríe> Esos abren camino. Fuck. Vale, vale, vale. Corre, corre, corre. No lo vas por la segunda pantalla, ¿eh? te aviso. Ta-ta-ta chungo. No sé qué hacer ahora mismo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Dios, iba a derecha. No podía pasar de derecha Te lo dije. Ok. Ta-ta-ta. No sé si me queda. ¿Has la No son los negros del del meme del ataúd. Pero casi. ¿Se queda uno? ¿Qué? Justo por debajo. Mierda. Estaba entrando estaba por el juego, pensaba que me iba a seguir el camino. ¡Fuck! Básicamente, tal y como lo he visto, es literalmente que cuanto más tiempo tardas en acabar la partida, más jodido estás. Sí, seguro. ¿Quieres que pruebe? Dale. A ver, a ver si me, la memoria muscular sirve de algo. Dale. Era solo flash, ¿no? Sí. Sí. Vale, venga. Nos van a enseñar ahora al pro gamer jugando. Sí, sí, Me acuerdo Pero Con la base se pierden reflejos, ¿eh? Con la base se pierden reflejos ¡Ay, mierda! Mierda, mierda, mierda Ay, no tengo Venga, esto ya se ha acabado Bueno, ¡Ola! no tanto, ¿no? ¡Del tirón! <risa> se murió de ganas de jugar, dice no, Eso es verdad, sí Eso es verdad, eso de la memoria muscular ¡Ah, mierda, mierda, mierda! Vale, venga Ah, cabrones! ¡Ah! Justo. Es, es, es muy fino el movimiento. ¿Te has dado cuenta que el movimiento es muy cerrado? En el sentido de tú giras aquí y no te pilla donde donde tú quieres. Claro, en plan milisegundos de la atención. Muy. Bien. ¡Toma! Vale. Paso A ver, estáis todos ahí. Claro, esperando, ¿dónde que esperas? Venga, por ahí ¡Oh, viene, mierda. ¿Lo has visto, no? Sí Se han convertido al cabo de un tiempo Sí, antes se ha bugueado uno, se ha convertido en ese y ya ha vuelto a su forma original Vale, a lo mejor va no por tiempo También puede ser Vale, venga <risa> Al suelo Este. ¿No vamos a pasar la segunda? Venga, te <risa> oh, oh, Te toca meter iniciales ahora ¿Has puesto nada? Pues sí Venga Joder, ahora, ahora ya me estás haciendo competición. Venga, chavales, el competitivo. Espérate, que va competir. Hombre, el competitivo de nuestra época era así. Uno se ponía primero y el otro se ponía después. De hecho, cuando venía del cole, siempre venía algún amigo a casa y acabábamos picados. Corre corre, corre, corre, corre. Corre, corre. Te quedan ahí dos, ¿eh? Paso que voy ardiendo. Bien, bien, bien, lo has hecho, lo has hecho, venga, vuelve. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Vale, vale, ahora vas a bien, correr, bien. ahora vas a correr, venga, venga. ahora vas a correr. Oh, se han puesto en modo. Sí, pero sí, pero da igual. Bien, bien, se ha quitado. Vale. Uh, Joder. Con dos vidas, bien, bien. Corre, Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí. Ah, es que el, el, el giro es muy sólido. Ahora con poquito sí. Hay que, que anticiparse. No, no. Hay que anticiparse. Si le das cuando piensas, fallas. Tienes que darle antes. ¿Verdad? Sí, es, es una botita. Tiene un poco de milisegundos de respuesta. Les voy a buguear aquí un poquito. Creo que po sí, vale, sí, pues no. Te pues van no, a buguear pues, ellos, vamos. Pues no, puedo buguearles. No, oh, está así bravo. ¡Uy, oh, ya has ido ahí! ¡Quítate, quítate! ¡Al suelo! ¡Bien! ¡No! ¡Oh! ¡Ah, Dios! No. ¡La no. esquina! ¡Fuck! Casi. Vale, vale. No, no, no, no. Se usa algo, se usa algo. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. la no vas a pasar. Venga, venga, que la tienes. ¡Bien! Suelo. Vale. Dios de mi vida. Segunda batalla. ¿Para qué? <risa> vale, vamos a intentar quitarnos estas encima primero. Y izquierda ¿verdad? pero el tema de darle antes es, era así en la realidad eh ¡Oh! ah bueno, ha matado a uno, mira no a pillar. ah mira sí. ta, ta ta ta, bien, bien, vas bien mierda, vas bien. vale, has visto, no, se okay, ha no, no se... a ver uno dice se, se convierte en vuelven se pero les dura poco lo de convertirse y te pueden quitar diamantes Me parece que uno te ha quitado diamantes Bien, bien, bien, bien bien. Vas bien, vas bien Vas bien, vas bien vas Esta vas mierda bien. es muy tensa Vas bien Mierda, <risa> ¡Ah! joder yo, yo creo que se acelera ¿eh? al final Esta mierda es muy tensa Venga, derecha Ahí queda, muy bien, y abajo ¡Bien! Esta mierda es muy bien, tensa bien. Este, Te veo bien, eh. Ay. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Bien, bien, bien, mira, hay dos de una vez, sí, señor. Bueno, bueno. No, hasta mañana que. Mierda, pueden entrar por ahí. De hecho, es lo que van a hacer. Sí, pero estás librado. Muy bien, muy bien. Oh, Dios, Se coló arriba. por el justo ahí. ¡Fuck! ¿Me queda una? Sí. ¿Que si no me. Para arriba, para arriba al tirón, arriba ¡Ah, no! ¡Ah, no! Oye, pero muy bien, ¿eh? No estaba mal de puntuación No estaba mal. <risa> el día que eres el tema en la lista era un drama. <risa> <risa> Profesional, nada, no. Nah, menos tres. Profesional menos no, tres, pero... pero está, está bien? ¿no? Bueno. no, no, lo has hecho bien. Lo has pillado bien el Es, es, es pillar el un movimiento. poco el... Es el la tema de... Tienes que anticipar sí. el movimiento que quieres hacer porque para, si le das cuando estás ahí en el punto, se te está Estás muerto, sí, sí, sí, literal que sí. O sea, es como ahora que estamos todo el rato con... ¡No, los 29 milisegundos de respuesta de NVIDIA <risa> Reflex! Esto tendrá pues 150 fácilmente. Pero es lo que hay, eso que toca. Sí, sí, Totalmente. Es, es la magia, es parte de la magia. Pues vale. venga, vamos a otro. Vamos a probar otro. Venga. Está, está, está muy guay este, está muy... Sí. ¿De cuánto vamos? Partidillas Bien. rápidas. ¿Qué más? Eh, pues vamos a poner el Livingstone. A ver el Livingstone supongo de qué año es. ¿Del 88, ¿De juraría? En 86. 86? ¿Y este es español? O sea, este es de ¿Es Opera Software. Vale. Esto será en la caña. Vamos a probar. A ver, tú decías antes lo de la película. El sí. tema de... Sí, la película era... Ay, no me acuerdo, pero era lo típico de las fuentes del Nilo, todas esas, pe... sí. todas esas películas de aventuras en, en lugares súper exóticos iban ahí. Bueno, el doctor Luis teóricamente se perdió en una uh -huh. eh, selva de por ahí, y no me acuerdo qué, qué otro fue a buscarle Y esto hicieron un juego Nos dicen que es una maravilla Y es jodido de cojones <ríe> También Bueno, empezamos viendo Yo me acuerdo de su momento Porque tiene una mecánica muy chula Y es que tú vas a saltar Pero para saltar tienes O sea, además es el de Astra 128k, no es el de PC Creí que era el de PC el que me había puesto Vale ¿Va o no va? ¿Vamos a intentarlo? Sí, sí, sí. Leavistán vale. supongo, muy bien. De Opera Software. Eh, Tiene un mecánico muy chulo, y es que para saltar, saltas con una pega... Con una pértiga una... Sí, o sea... pero estar con la más No, no, ahora das. <ríe> Tú le tienes que dar la, la energía que quieras dar al espacio, a ver si... ¿Todavía está cargando? Mm -mm. Vamos a ver, toma lo de, de esto Vamos a ver los... En basic dice Miguel. <risa> claro, es que eh, has visto como ponía lo de LOAZ Los do dobles comillas y tal Sí Yo soy ¡Coño! Muy... Está cargando en la pantalla Espero que no se haya... Literalmente frame por frame, eh ver, Lan... Espero que no se haya buqueado Porque esto sí que puede ser que sea un buqueo del copón, eh Esto no va bien Ahí estamos, ahí estamos ¿Ves la práctica? Sí Pues eso es en... Vale, no pasa... Yo la conozco la, PC, la de PC ¿eh? esta es. En mecánica es igual Pero los gráficos son un poco distintos Vamos a ello Ahí lo tienes, ese eres tú, el doctor Livingston Las plantas carníbulas la... ah, me agacho, te agachas, esto te me mueves agacho, con, los... con esto me muevo y... vale. Puedes saltar y con el espacio Utilizar la partida Cuanto no, no, no, no. más Cuanto más tiempo aguantes el espacio Más lejos va a saltar y cuidado porque ahí da la impresión de que hay una trampa Por el espacio no <risas> hay AP Aguanto ah. el espacio Ahora lo resuelto ¿Ves? Y la serpiente te acaba de matar Las animaciones de muerte no, no, no entiendo muy bien Ah, vale, que me estoy buscando para la esquina Sí o puede Pero que no. salta mientras estás andando Eso es me acaba de saltar hacia adelante Y... Otra pero... vez Pero... ¿Que hay una serpiente? Sí, sí, sí, pero que pensaba que, que la, podía... la podía... la esquivar Es como... el hitbox no lo entiendo muy bien El hitbox es todo el hueco de la serpiente Sí, pero creo que es más cuadrado En plan cuadrado, sí, sí, sí, en plan cuadrado grande aquí, aquí es lo mismo, mira, el hitbox está una gota más abajo Sí, sí, sí, sí, es que son... Son... tú lo has dicho Son hitbox, son literalmente cuadrados gordos <risa> No hay... no están... bien ¿Qué? De todas formas, la versión de Astas a lo mejor es más complicada. La Entiendo de. Muy bien. La de PC tenía algo más de. Por ejemplo, esta, este hueco de aquí delante. Los gráficos de MSX son mejores. Eh, <risa> este hueco de, Y la de PC de tenía delante, más resolución también. Tiene un hitbox muy raro. A ver, ¿quieres que pruebe? A ver si me acuerdo yo de cómo iba esto. Vamos a, vamos a hacer una prueba. Eso, es eh... una... ¿Te he dicho que era una trampa? ¿Te lo he dicho? Hola Vale, venga bueno, ahí, pues ¿cómo puedes a... salir? Vamos a... ¿Venigas aquí? ¿Eso es? No, Epi. pero tienes que dar más fuerte ¡Ah! Y luego tienes también... ¡Ah! Me pone abajo la ruletita de... ¡Ah! Sí Te has quedado... Tienes que volver para atrás a mm... quitar esto de aquí en medio Eso es pero Vamos a dar más potencia Máximo ¡Hostia! Vale, vale y aquí, sí. ¿qué tengo? Ahí lo que tienes que hacer es usarla, el boomerang Tienes un boomerang Ah, vale, ¿y cómo lo cojo? Pues, mira, el uno, así, no me acuerdo El dos ah, el, Mira, el 2 es la espada, vale, dale uno. El uno Dale, ahora el boomerang Y ahora el espacio, ¿no? Sí Sí, pero misma mecánica Cuando Cada, más fuerte de edad Más golpe Vale, tienes que conseguir dar aquella O sea, que salta y dale Vale Eh vamos a los ojos te pillo te sí sí sí sí vale eh, vamos a repetir técnica ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, ta. bum fuera no mierda tengo el boomerang puesto eh, tengo que entrar al cuatro eso es aguantamos corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre <risa> ay no pero no no te has esperado hasta la esquinita dos más producción no puedes 10. mirar a ver si lo encuentras en pc es jodido eh Sí. Podéis buscarlo en, en directo. Ah, vale, pues ahora... No... Si consigue sí, salir... Vale. Vamos. <risa> ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! Falta energía. No, no, si sí, le he pegado no, solo que estaba mal puesto el box. No. Out Si te das cuenta tienes un montón de, de cosas que te controlaban. Toma la fuerza, víveres, uh -huh. el agua. Aguantamos al 9. ¡No me vaciles! Pero ¡No has visto los ojos! ¡No! <risa> estaba mirando a eso. Yo creo que estabas esperando. ¡Ojo al hitbox, eh! ¡Ojo al hitbox! ¡Ojito, ojito al hitbox! Sí. En, en general, las dificultades de este juego solían ser altas. No, sí, ya veo ya. No, no, este era jodido, jodido. Bueno, de todas formas, esto. este tiene. Bueno, claro, yo lo recuerdo con los tres col con los colores verdes Vale, aquí, aquí hay trampitas, sí, pero si, es que si le pego al 9 aquí la... Ya... Esta versión de que no tiene más detalle no puedo pegar, no algo que tenga espacio suficiente? A uh, ver, no Vale, esto este es para pegar una hostia tengo, tengo que hacer la pérdida Vale Serpiente arriba Esperamos sí, pero... Es que no sé si tengo que ir por ahí o por abajo juegos que ejercitaban tu paciencia, claramente Arriba ha pasado No, no, no, párate No, no, no, al revés Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Vale, poniéndome a esta distancia Todo comprobado, ¿qué? Aguanta el 9 Espero, sí. espero, espero Tira, tira, tira, tira Tira, Y ahora corre Tira sí, la comes Ah, no, no, ha saltado Vale, poco. No, no, no, no, no, no, no, no. <risa> Que no la he dado la fecha, coño Me estaba dando al cero por eso, por eso lo he dicho Es que justo he visto vale, donde claro. caía He visto donde caía Y he dicho Tacatá ta". Sí. Vale, abajo hay trampita, así que... ¡Eh! Sí, sí, sí, tranquila. vale. Ah, vale, no. Estás, estás, en donde estás bien, ¿vale? Aquí no había scroll, era paso de pantalla a pantalla. Eh, creo la de no. pantalla es como... Creo, creo que no, creo que correr y ya está. No, vale. Tenías que saltar ahí. Sí, pero no sabía hasta qué punto. Vale, eh, ahora, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Fuera, no me mates, no me mates, no me mates, no me... Vale, corre. ¡Uy! Y vale. ahora el... Aguantamos, eh, sacamos el 1. Cargamos. Salta. Arriba no, vale. y saltamos. Venga, <coughs> ah. izquierda. Corre, corre, corre, corre. Bien, y vuelves a la misma pantalla. Corre. Vale. Vale. Para... Y ahora tengo que saltar. Sí. Plan. Cada pantalla es un golpe de cabezas en ¿no? Sí vale. Vale. Eh, supongo, que habrá de aquí un... supongo que lo puedes coger. Es un pan. Te va a dar agua. Agua. Sí, porque quizás tienes ah, víveres claro. y agua. Si salto justo aquí. Se botijo. <risa> si salto justo aquí. ¿Me sí. caigo? Sí. ¿travesa la trampa? No sabría decir. ¿eh? Es que yo, yo creo que caes, de, caes normal, sí. Vale, vale. Y eh, hay, ¿Puedo hay, puedo perdida medio de la...? ¡Oh! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Que tienen, que <risa> ¡Pura potra! Dale, ¡Qué potra! ¡Purísima potra! Porque es lo que quería era saltar. Básicamente, sí. Eh, vale, mi pregunta de millones. Si yo aquí hago un salto, ¿puedo...? No, aquí me choco, ¿no? Ahí yo creo que sí. Pero no he salido hago? todavía al 4, ¿eh? Aunque... El 4 es la pérdida. Ahí sí, está, está, pero está la puesta. está puesta, Vale. La verdad ¿sabes? Yo si salto me caigo. Bueno, nada, eso lo yo. Esos bien, son los nene ¿no? movilizas. Espérate, ¿qué? <risa> ¿Que, que salgas. Vale. te das, das Vale, eh. Entonces, ¿qué hago? Salto desde aquí. No. Me a Justo los tipos <risa> <iros> se han <risa> metido a la derecha. ¿Tú qué haces viniendo aquí, coño? Ya estoy muerto. Ah, me pasa la bola por encima. Pues, muy bien. Muy bien, man, muy bien. Eh, te, te, te, te, te. Ole. Opera Software pues fue un... una de las grandes. De... No, mierda. De, de... ¿Qué modo? De, joder. joder, joder. ¿Qué, ¿Qué haces tú disparándome? ¿Qué haces? Vale, a ver. Una de las grandes de Super adiós. Vale, eh, la comida. ¿What the fuck? ¡No! ¿Pero por qué? Porque me paso no de largo estar? por el hitbox. Pues no me lo conozco. Arenas movedizas, arenas movedizas. tal cual. Estoy estoy... No, no estoy yo todavía. Vale. ¿Cómo llego yo al pan? Eh, yo creo que desde la parte de abajo podrás saltar hasta el otro lado. Sí, pero con la pétrica no. O sea, no me deja ponerla porque hay arenas. Bueno, mismas. pues salta simplemente. Pues es que tienes Esa es la cosa, le doy saltar... justo los milisegundos de respuesta, no los controlo. Entonces me, me, me jodo. Transformar, yo no sé si tienes vidas si infinitas o algo. Eh, pues idea. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que te den. No. <risa> <risa> uh, te podrías haber agachado también. Sí, de hecho sí. Vale. Tres, y saltamos. Dos, eh... No me jodas, no me jodas. ¡Uuh! ¡Uf! Uh, uh, uh, uh. ¡Reflejos! <risa> Es un cuchillo, no es una espada ¡Oh, ¡Reflejos! <risa> bueno, bien, bien, los reflejos van bien Puedes ir a la derecha, puedes ir a la derecha ¿Puedo ir? De ir a la derecha? Sí, puedes ir por arriba o por abajo ah, van... Vale, vale. Al final las pantallas llegas por los dos lados Sí, sí, tengo vidas infinitas partes Sí Y ahora, como va a salir este man De todas formas, en este juego tenías bastantes vidas, eh Ah, Mira, es verdad, que tengo mojito... que agarrarlo ¡Pam! Oh. Vale, no. pues vamos a parar. Acércate más, acércate más que le, que le he dado a la Fed Es que le he dado Ahí viene ahora Sí, cuando te pones al borde Ahora ya Ahora ya es no tengo vida sin Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Joder 7 no era jodido Vamos a Vamos a, vamos a intentar otra vez Eh Lo hacemos como antes 4 Arriba Y luego como he hecho esto antes Ah, vale, sí, ya, ya me acuerdo cómo lo hecho Ahí, cuidado eh, agu Aguantamos Vamos a aguantar ahora Aguantamos Pero este que es podcasters haciendo Twitch ¿A dónde vamos a llegar? <ríe> Hola, Gorka <ríe> este es Gorka, ¿no? Fíjate quién lo fue a decir Saltamos uy, Corre, corre Corre, corre Ahí, Ey, ahí lo tienes Arriba Aguantamos Muy bien Vamos por abajo, ¿no? suelo yeah. Sí, sí, sí y ahora que venga, venga el pavo, que, que le clavo el boomerang en la cara Una más y, y yo creo que sale ¿Vamos? No, vamos no, no te sale, no No me acuerdo, pues estará eh, con tiempo eh, o algo no? Vale, pues lo que voy a hacer entonces, me voy a poner dos Y... ¡Vamos! ¡No, ¡Oh! corto! Pero si, que si, que me si me pongo más que adelante no era por faltarte, vamos a perder ¡No sé qué tal Ahí Ahí al suelo venga, vamos. No, ay, uff, uh, si, sí. ven, Mira, metes, metes, metes. Metes. ven, mete, mete. Eso es, eh, pi... párate, párate, párate. Que no se Dispara, dispara, dispara. Eh, Con la, con la esta, con lo que sea, ah, ah, what the fuck. Otra vez, otra bueno, vez, bueno, a ver, con algo más de fuerza, al suelo. eso es, y a la extra no sé si la puedes matar, no, nah. esta no, vale. vale, pues venimos aquí, Partido. eh, cuatro. Me van a trolear ¿verdad? Dale a toda la fuerza. ¿Está a tope? No, está al 5. Bueno, vas a llegar ahí. Vale, pero ha valido. Pero lo pasa. ¿Por ahí abajo puedes pasar? No. No, no. Tienes que subir arriba. Y, claro, no puedes ahí Vale, eh. Oh, oh, oh. Agáchate. Agáchate. Hasta mañana, crack. Uf. Venga, bien. Eh, creo que estoy bastante muerto, eh. Vale, torreskin ¿Estos son, no, ¿Esto es trampa o es? Vete. Eso lo, lo puedes saltar. Está, para ir al, al otro lado. Si das ahí en el punto correcto. ¿Y si hago así. No, no. Te, te chocas. Agáchate. Palita. Vale, venga. Haz un salto de ahí hasta allá. Venga. Eso es, eso es. Buen salto. ¿Quietito? Bien. Y ahora. Mierda. No, no, no. Vale. No, no, no. No pasa nada. Pues no sé, eh. Porque ahora. No puedes usar la vertical ¿no? ¿te acuerdas? algo así? Pues muy bien. ¿Qué hago vacillas. así? Nada, que no, las eh, plantas carnívoras no tenían de eso. Vale. No puedes usar la práctica hacia la derecha, ¿no? Seguro. ¿Hacia la derecha no? Porque tengo no, esto. Te ¿Hacia la izquierda? Pues mira, ahí lo puedes. Reza, porque a lo mejor me lo como el hitbox. Sí. Sí, sí. sí. <risa> mira qué bueno. <risa> Bugazos. Vale, eh, ¿cómo era esto? ¿Vuelve a aparecer las serpientes? No Sí, el 3 es una granada Vale, pues, corre, Está corre, corre, preguntando corre, por ahí, corre, corre Hasta arriba Dale ¡Bam! Sí, exacto A volar Vale Pero el problema Hostia. es que aquí aparecen volando Da ¿De igual, hecho? da igual, da igual ¿Me tiran mierdas? Estás librado, cocos te tiran Bueno, no ah. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué? Ah. No, no, no ¿Qué movimiento tienen eso? ¿Qué movimiento tienen...? ¡Mira esa mierda! Corre. Pero disparales algo. Ahora, ahora, ahora, ahora. Venga, ahora, vale, que vale, estoy de pana, tienes, ahora que se depana Venga crack, hasta mañana. ¿Te lo comiste? ¿Qué? Bien, no, más. Sí, sí, sí, sí, sí no, no, eso. no, no me lo he comido, que no lo he comido. Como venga, que vale, vale. Venga, vale. Venga. Y ahora, y ahora. Agacha, agacha. Ah, cuanto no. más. No. Ha ¿Eh? <ríe> ah, salido un águila arriba. Sí. Mira, me cago en tu vida, mira, me cago en tu vida, mira, me cago. Quítate ahí. Ay, di... Quítate ahí que te... Al ner... suelo. Los nervios que quemamos jugando. Uno, esto. Aquí. Arriba. No, no, no. Tienes que darle cuando soltas Venga. Ahora. Tira Venga. para allá. Bien. Vale. Eh... ¡Corre! En esta pantalla me acuerdo que no era nada raro. Morir al ¿Cómo? entrar. ¿Cómo me ha hecho eso? Es que yo no lo entiendo. Coño, ¿porque te han dado los cocos? ¿Eh? ¡Eh! no, no, no, eso es bueno. Eso es bueno. Te vas a soltar en el agua, ¿verdad? No, te vas a soltar ahí, que hay una... un diamante. ¡Oh! ¡Oh! Vale, y ahora, ahora tienes que volver. Eso es lo Diamante malo. gratis. Bueno, ya, ve, ya ves tú, o sea... Literalmente en plan... Vale, mm -hmm. a suelo. No. Ah, no. no. no no entiendo... No. Y no me acuerdo cómo iba luego... ¿A no? cinco? No, te, no, no, no llegas. Creo que tienes que saltar. Simplemente. Ahí ajustando. ¡Ah! No llegaste. Bogazos y al agua. Es más al borde. No, mira, perfecto. vete ah, pues al la. suelo. ¿Qué? Vale. Ahora tienes que caer al tronco. Sí, ojo, ojo a las físicas, eh. Es la típica... ¡Ojo a las físicas del tronco! <risa> esta es la típica escena de la película en la que van por el río. Ahí vamos, Al venga. Sueldo. Ahí vienes, prepárate porque te van a disparar. Eh, pon el, puedes poner la pértiga. Hostia, ¿qué aim tiene el bicho, eh? ¿Qué aim tiene el y bicho? Te ha matado uno. Vale, eh, preparamos, aguantamos. No, no, no, no, no, no, no. Sí, bien, vale. bien, venga. No, el 4, cuatro, el 4! Cuatro, cuatro. Cuatro, que... ¡Que tengo un pez en el suelo! <risa> <risa> Coño, las pirañas son pirañas. No puedo, no puedo tirar la pértiga no, no puedo no, yo recordaba como que oh, salta salta corre salta estoy intentando estoy intentando al suelo corre bien estamos en el nivel de inicio sí <risas> me encanta vale eh, corre corre corre corre, corre, corre no, no, no, no, no, al suelo no. mierda estoy muerto Mmm Vale, eh. No, no puedo llevar justo. <coughs> mm, al 5, por ejemplo, al 6, a ver me sirve. Bueno. Pues imagínate, este fue de, de mis primeros juegos. Además como entonces tenías.. No tenías muchos juegos. Así que cuanto más difícil era, más te duraba. Vale, eh, esto lo hacemos así. Ahora. ¿Puedo hacer la misma técnica de antes? ¿Puedes, eh, puedes saltar a la derecha, sí. Lo que pasa es que ahí no tienes espacio para la pesca, yo ¿sí? creo. Ah, sí. ¡Al límite! A ver si me deja hacer la misma de antes, porque ahora se bugará y me daré contra el techo. No sería la primera vez. Vale, vamos. Sí, Vamos. Justo. Una? Ahora en vez de dejarme a la derecha, me deja delante. Pues me cago ¿Sí? en mi vida. Ti, ti, ti. Bueno, vamos a hacer la, la mecánica de antes. Salvo que me salga el tío con la pistola, en cuyo caso me voy a cagar en su vida. A ver cómo era esto, así, ah, saltitos. Sí. Saltando al borde, bien. bien. Eh, eh... Ah, sí, es verdad. Mata. Con un nivel 2, yo creo que es suficiente, vale. Sí. Y ahora es ponerse aquí, lavar el 4 y en lugar del 9 lo voy a meter 7. Sí, yo bueno, te ocho. digo que no era raro aparecer en esta pantalla y que te maten de un cocazo directamente. Pues, bueno, sí. <risa> más o menos Qué, qué, qué, qué, qué madre mía. Qué animación, eh Vale, vale eh, Venimos, a aguantamos Mierda, otra vez <risa> Hostia ¡Párate! ¡Eh! ¡Esto es nuevo! O sea, tienes que vale, darle eh... con la granada ¿Qué? Sí, la 3 La 3 es una granada que tiene movimiento parabólico ¿Me has explicado? Sí <risa> Y... La no, suerte. no, no, no, no, no Corre, corre, corre Ay, Una gotita más atrás vamos va a matar, que va a matar el bicho No, está medio más atrás Vale, ah no, ya está Ya está Ta ta ta ta ta es un vacil esto, ¿no? <risa> pues no me acuerdo la verdad eh, Pero yo juraría que era con la granada Me muero Y ahí no puedes saltar ahí Sí, sí que puedo Sí piedra. sí que puedo pero no me deja subir tal cual o no, sea, se pero buguea, sí? Tienes que ir para atrás. Salta. Mate. Desaparecete. Ahí vale, está. Me caigo. Cojo el 3. Venga, venga. Al suelo. Ah, es una pues, broma. Pues no. párate párate, párate, párate. Pues si no es eso.. O... Hostia. Tienes. ¿Cómo lo hacías? ¿Tienes que saltar con, el, con la partida de Ludor eso? o? Ya no, me bueno, lo que fuera Pero antes pedido. el boomerang me ha hecho una cosa rara. Sí, es que el boomerang, si le das flojo... Si le das no, flojo... No le des fuerte. Dale, relativamente flojo. Vale, no aguantamos. Va a subir para arriba. ¿Lo ves? Tiene un movimiento ah, amigo, de boomerang. Si le flojo. <ríe> ah, mierda. Joder. <ríe> y ahora salto 800 metros y no sé por qué. Como me maten el aire. Se me mató en el aire. aire. <risa> bueno, vamos a cambiar de juego, venga, Vamos a cambiar, venga. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? Eh, pregunta, ¿no? pregunta Gorka, ¿qué edad tienes? <risa> Qué cabrón. <risa> Más, eh, llevo mucho tiempo en la tierra. <risa> a ver si le vale. <risa> <risa> a ver, ¿qué está diciendo sí. la gente? Es el último GTA XD. Bueno. Eh? <risa> ¿Qué vamos a probar El Jordan vs Berth, que aquí vamos a jugar tú y yo. <risa> ok hace mil años que no juego fíjate qué maravilla de gráficos de electrónicas o sea esto es el nba ¿No smith nba 2k21 en su momento 1 k88 k88 bueno pero michael jordan sabrás quién es aunque sea por michael el jordan documental me... de ojo ojo los píxeles hombre esto era lo mejor ojo era los lo más píxeles grande. la y hecho, el sonido ¿Te oye? ¿Indio? Nosotros no. no. este no tiene sonido. Este tenía sonido, yo creo que era. darle por aquí, ah, a vale. ver si arrancamos. Yo Aviso, que era... se me dan extremadamente mal los juegos de baloncesto, perdón. <risa> vale, uno a uno full game. Eh, hacemos un warm primero. Vale, dale un warm Luego tenía concurso de mates, concurso de triples. Sí. <risa> Vale. Oh, vamos, vamos vamos, vamos a probar. Perdón que le he pegado uno el micrófono. Vale, eh. No, con flechitas. Sí, con flechitas. Vale, eh, ahora está lo gracioso. A ver. ¿Cómo tiene? Vale, a ver, es que uno. Pues mira, me voy, me voy a los vestuarios. Ahora no, eh, no control. Control. A ver, esto, este, este, vamos a ver. Tiene que ser. Vamos a hacer una cosa. Dale a, a salir, vamos a salir. No, eh, supongo que sale con retroceso. Ahorita cuando es el escape se el retroceso. ¿O no? no? Vamos a salir, porque... Espera, ponemos Ahora, Fuera. Points, field goals, attempts, La percent... Fíjate no eh. Es. musicón. Eh, huevazo. Ah, ¿pero por qué? No. Quiero salir. Quiero salir, quiero Eñigo salir, no se oye si vaya. no sabes para qué tocas Si ya se oye Que ya, ya se oye Ya lo sé, Ya lo veo ya ¿Cómo eh... era tío Es que claro aquí... Dice Igor que Aston no ha jugado que le metió muchas horas al de Lakers vs Celtics Se pues, eh, también era... ya Como no me estoy aclarando con este Nos vamos al Lakers vs Celtics Pues sale Espera, Lo único vamos a sí, cerrarlo sí, a que no, Nos va a quedar aquí Votando por siempre a Lakers vs Celtics Ole también era... La de este. Ah, joder, pero este tiene más píxeles. También de la... Porque este es del 89, bueno. Decía a mí ¿cómo? que le diésemos al esp espacio. Luego, luego lo probamos. Ya, ya, pero ya le dimos al espacio. Venga. Este tiene algo más de estrategia. ¡Hostia! ¿Estrategia? <risa> a ver, ¿cuántos años estuvo el Milwaukee Bucks en las NBA de la Playoffs? Por ejemplo. ¿Qué le ha dado? Al 5. Pero el 5 era aquí, en dado 5 los números. Nada. Venga. Mi idea. Eso yo creo que era la protección de copia, anticopia. Lo típico que traía un manual. Claro, sí, sí. Si tenías sí. que... Vale. Eh, player 1 que iba a Player 2 Computer. Echas una... O echamos una dobles. Uh... Echamos una dobles. Venga, bueno, pues entonces. Muevelo. Para acá. A ver. Dale ahí. Single, tournament, Single. Un único partido. Joystick 1, Joystick 2, Keyboard 2. O sea que uno va a estar con este y otro va a estar con este. Exacto. Vale. Uno va a está con Play WSD God. y el otro con las flechitas de toda la vida. Esto me recuerda cual? al. Fireboy y Watergirl. Eso te ha pillado muy. No muy no mayor suena, a ti. No, me suena la verdad no, no, suena no, te suena? Nada. Vale, te pues para que te das la idea es de mi generación de cuando tenías no, años y jugabas en clase uh -huh. algo era a eso era un juego en plataformas 2d para la gente que esté viendo el chat no, no, no, no, no, no, and Water Girl? Que no tiene que ver con el en la Lavaguer la película, que conste. Ah, mío. No, no es la película, no es la película ni de lejos. Es, es, era un juego de frip, de dos personajes. Eh, uno era, tal y como lo dice, un, un chico de fuego y la pava era de agua. Y era un plataformas. ¡Hombre, pues no! ¿Eso es irónico o no? ¿Eso, eso es irónico o no? ¿El qué que han dicho? Que pone Gorka ¡Hombre, pues no! En mayúsculas, digo. ¿Eso es irónico o no? Ese era un juegazo. Cuando no tenías nada que hacer, jugar con alguien y decirle, ¡Ey! Nos echamos una de esto. Era brutal. Uh -huh. Un plataformas 2D, brutal. Bueno, no y lo que vale. sé es que no lo conoce casi nadie. Los Ángeles Raikers contra los City. Por ejemplo. Si sí, se deja, porque... ¡Ah! ¡Ey! ¡Vacarena! Sí. Eh, ah, vale, No con... sé dónde estoy, no sé dónde estoy, no sé dónde vale, estoy, no sé sí, dónde estoy. Sí, sí. Este soy yo. Vale, este no, soy no yo. Soy. El que lleva el balón soy yo. No, no, no. Yo soy el, el verde ese, creo. No, vale. no soy. No, ¿Quién coño soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién ah, coño lo que soy de falta yo? falta es saber cómo... ¡Al suelo! ¡Hola! Oh, ¡Lo no. hemos tirado! Por mi edad diría que no es irónico. Gorka, ¿cuántos años tienes? Yo en clase he jugado a fumar porros fuera de clase. ¿Eso es Gorka? Sí. ¿Es, eso es Gorka o a Gorka? Así he salido. ¡Así ha salido! ¡Beef en la cara! hay buen rollo. Gorka, ¿qué, ¿cuántos años tienes? O sea, ¿hay alguien por aquí que tenga menos de. No, no, 23 no años? No, no. Aquí todos son unos cabros. Tengo unos 25, coño, entonces tú eres de en la ca, generación en cada esa. Cada pata. Un 25 de cada pata, tiene Artaza. Ay. No mientas, por Que Estamos feo, mentir. Venga, a ver. Tengo unos 25, no, tengo 41. ¡Ah joder! Nos va a faltar. Pues eso me cuadra. Y Mikel diciendo mejor no lo digo. No el, vamos a bajarle el tiempo del, de esto a 5 minutos de cada periodo. Eh, vale, esto bien. Vale, yo si Voy me entero de continuo. cómo se juega esto, claro, vamos bien. Aquí elige teóricamente el equipo, ¿vale? Pero Eso no. es relevante. Estoy viendo donde. Así que los Lakers contra. Pero ah, de tu bueno, joven como una lechuga fresca. He cambiado. He cambiado los Phoenix. Vale, ahora sois los sites de supersonics. Yuhu. Vale. Y ahora soy los Utayas. Vale, bien. Pues no, yo quiero ser los Lakers. Yo quiero ser Phoenix Sans, venga, ya que, ya que tiene que ver con mi nombre. Ah, espera, espera, pues mira, a ver si encuentras como, el botón. Como, ¿cuál es, cual, ¿Con qué me muevo yo? Para ti, es Yo sería que... WSD, pero mira. Seguramente. No, no, no, no hace nada. Ya, vamos a ver si. ¿Con si ¿Queréis me... continuo? Sí, pero que no sé con qué me muevo yo. Bueno, aquí puedes cambiar los jugadores. O sea, este juego tenía, teóricamente, bastante. Eh, mira, me puedo mover. ¿Estás moviendo? ¿Tú estás moviendo? Sí, se sí, está no. moviendo, ¿eh? Mira, mira, mira. mira. Arriba. W. Ah, coño. ¿Ves? Pero ¿cuánto cuánto tiempo de respuesta tiene esto? Ah, vale, porque es W para arriba, X para abajo, A y D, ¿vale? ¿Cómo que X para abajo? Sí, porque está simulando. ¿Y la S? Está simulando. Ah, pero es que eso fue del, del Quake y compañía y del Doom. Pero a estos antes ¿Qué ¡Hostia! <ríe> está simulando el teclado de este la... de... numérico de este lado ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a darle ¡Buah! Me muero ya ¡Adelante! Vale, eh... press, space Ahí vamos Y eh, yo soy el verde, supongo Vale, sí, sí Bien, sí. este soy yo ya. ¡No, que con la S no hago esto, coño! Bien, ah, con el Joder. 5 paso Vale, vale, vale, lo tengo claro ¡Y voy a lanzar! ¡Que no me estoy moviendo! No! ¡No, no, no, no, no! ¡Mierda! Me la ha quitado no me estoy moviendo, no entiendo nada. ¿Y si te estás moviendo? Eres el de las gafas. Soy el de, el, el de 20. ¿Con qué lanzo ¿Toma? yo? ¿Qué hago yo? Voy a quitarle, voy a quitarle. ¿Cómo, quitarle. ¿Cómo lanzo yo? Quita. Cowenadon, amigo, 20 segundos, posición. ¿Cómo lazo? ¿Cómo lanzo? Así. ¡Toma! <risa> mate <risa> ¿Qué coño está pasando? Yo no sé qué tengo Venga, que hacer. Tienes, mira, con, el, con la S pasas. Ahora, otra vez. ¡Joder! <risa> Venga, con la S pasas, ¿vale? Sí. Y lo que no tengo claro es con cuál tú. ¿Y con cuál bloqueo? Ahí va. ¡Toma! 4-0 en Los Ángeles Lakers, ya va ahí. ¿Ves? Venga, ahí lo tienes ahí Vale, lo tienes. y ahora es como disparo. Ah. Venga, venga, te falta el disparar, pues el disparar será con uno de los de aquí, la B o así, mira, a ver Vamos a tirar la R, E, ¿Eh? no, W, Q, algo, Z A ver, vamos a probar, venga, no voy a tirar, no voy a... voy a lanzar para que salga, eso es, ahora la coges Bien, vale, teóricamente, hemos dicho que vas así, con la S, pasas, vale Bien, pues será con la V, con la X, no. ¿Con cuál es? Con este... Sí, mira, con el shift. Con el shift, vale, ¿y con cuál bloqueo? Vale. Espera, que nos está tocando los huevos Windows. Vale, venga. ¿Con cuál bloqueo? Con el mismo. Vale, venga. Toma y toma. ¡Mierda! ¡Sí! Madre mía, no sé qué coño está haciendo, o sea... Venga. Eh, es verdad, ¿qué pasa con ese coño? Que se es... se me va el tiempo, joder. <risa> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno, No creí yo que fuera a ser tan fa. Ah mierda. ¡Mierda! Yo soy muy malo. Me lo ha quitado, me lo ha quitado, me lo has quitado, me lo has quitado, me lo has quitado, me lo has quitado. No sé dónde coño estoy. No sé qué coño estoy haciendo. No sé qué coño estoy haciendo. Ah, fuera de banda. No sé qué coño estoy haciendo. Fuera de banda, amigo. Fuera de banda. Y ahí voy y meto ¡Súper! Mate. No sé qué coño estoy haciendo, o sea, literal eh Pilla <risa> Ah sí, las gafas se caen en la es verdad No, no, que qué te he dejado solo, que te he dejado solo Que no, no has que no, que no, ah, mierda Ole, al ah, suelo Ah, ah. quita Trave ¿Qué es eso dobles Como que dobles? Que es Se le ha dado al, al shift ¿Es pues que has hecho dobles ¡Y triple! ¡Y triple! Yo no entiendo sí. este juego, yo no entiendo este juego Pero creo que no entiendes Que no se juega yo a esto. El medio es para pasar sí. Y el shift que te he dicho es para... Uh, para... tirar sí, Y ya que no se así con... qué, qué va? Has hecho campo atrás Pero si no le he dado la... Dale, pero lo he hecho yo, además Dale Ah, coño Lo hecho yo vale. Te lo he quitado... ¡Ah! Muchas gracias Venga, vamos para allá ¿Dónde coño estoy? Ay, y ay, no toma. veo... ¡Ay, dobles! estos he dobles Mierda, abordarle dos veces. Fin del cuarto, 11-0. Los Ángeles Lakers están dominando el partido. Yo no entiendo este sí, juego. Bien. O sea, no, ya de por sí si no sé <risa> jugar no al NBA que tiene más fluidez. <risa> imagínate esto: que los <risa> falsos 2Ds a mí me matan. Pues está muy bien este juego, de verás. No me va mucho el tema baloncesto, la verdad. Botón F para ya. botar la pelota y evitar los dobles. F en el chat. Literalmente sí. Es que pensaba que iba a decir botón F en el chat. <risa> ¿Seguro que el F es para eso? Vamos a probar, venga. Porque yo creo que solo tengo dos botones. Yo recuerdo dos botones. Venga, yo jugaba con dos botones, de hecho. A ver si ahora voy a descubrir que podía sí, usar sí, más. Sí, sí, sí, creo. Eh, eh, eh. ¡Coño! Y qué campo atrás! Tengo bien. la mal puesta encima. ¡Qué gracioso! Venga, vamos para allá. Vamos a hacer un... No puedo siendo, no puedo con la X, no puedo con la X Toma, gancho. No puedo con la X, en plan, no puedo No sé a qué coño el botón le esté dando Venga, pero si la X, es, es, es... tú imagínate que son sí, las pero flechas No, no la puedo, jugando... no puedo, porque yo juego el, diferente Yo estoy jugando con las flechas del otro lado Y estoy haciendo lo mismo ah, Y fallo, fallo, como siempre fallo Bien, paso Paso, paso, paso, paso Paso que voy ardiendo Y allá que voy ¡Toma mate! 15-0. La cosa está un poco <ríe> desequilibrada, mira, ¿eh? No, si te lo he dicho, ya. A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy aquí. Vale. Bien, bien, bien. bien. ¿Eh? no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mira! ¡Ah! Bien, bien. ¡No! Oh, ha ¡Por fin! Punto. Se ha metido puntos. ¡Joder! Vamos a pasársela. ¡Ay, no, dobles! Suelto. ¡Ah! ¡Qué Lo tenía ahí para hacer un super mate y muy mal. ¡Falta defensiva! ¡Ops! ¡Hala! Dos tiros. Bien. Bueno, bueno, está remontando, eh. Son gratis. O sea, literalmente son gratis. Los tiros libres son gratis. <risa> sí, no son difíciles. Son completamente gratis. Eh, eh, se me están yendo para arriba, ¿por qué? Eh, eh, eh, eh, eh, eh. este teclado está mal, socorro, eh, eh, que le he dejado libre, socorro Oye, si no, no, no vale, no, no, no, no, no, no, no. Ah, me, me ha, tra... ha trampeado el mando, Algo <ríe> que Socorro, auxilio, <ríe> me están haciendo trampas Y... <ríe> <activated> es que no veo lo que pasa, <ríe> literal que no veo lo que pasa Joder, Este se veía muy bien Pues si sí, es verdad, que cuando estás bajo el aro Es una amalgama ¿Que mira eso? Es como ¿Por qué, ¿por qué, ¿por qué hace ahí? eso? ¿Por qué hace eso? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Al suelo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Noooo! Por cuarta vez ya ¡Mierda! Bueno, Tío no, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Por qué no tira? Mira. Porque tienes que mantenerlo si no por cuarta vez. Si no, si no lo mantienes, hace solo el intento. No sé cómo, hace, no sé cómo saltarte para defenderte. No ¡Toma! Lo sé. No sé cómo saltar para defenderte. <risa> Ni un cambio, los tenéis agotados, que se jodan. <risa> ya, ya, es que es eso. Este tenía, tenía estrategia y todo, pero vamos. Sí, es verdad, que los tenemos agotados. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ah, mierda! Dos puntos. Sí, dos sí, puntos. Por, porque se va justo en la línea. Por nada más. Vale, vamos allá. Venga, no sé cómo bloquearte. Quito, no, sé quito, cómo bloquearte. Quito, quito. no sé cómo bloquearte. No sé cómo bloquearte. ¡Eh! Pero está si Ah, pisando, mierda. Ah, mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Y tú allí? Vale. ¿Cómo te Falta ah. defensiva, soy yo. ¿Y qué sé? Si le te colocas al lado del que está, teóricamente, y le das al de saltar, eh, intenta quitársela. Y se ve que. Ah, vale. Bueno. Lo de colocarse al lado va a ser otra cosa Vale, bien Ah, creí que iba a dar para otro lado Pero ha sido un triple 22 a 9 Esto es un machaque, eh Bueno, son 9, ya está bueno. Me quedo con eso Mira, lo que decía Igor es que puedes coger y dices Aquí en vez de Worthy ¿Me ves que tengo que marcar a sí. Voy a cambiar por Campbell Vale, pues no Ahora, Worthy por LAMP, vale, a ver, número... Rájida... Health... Pues están todos, a cuatro, macho. No sé yo... No los veo tan mal. Los tuyos sí, que tienen peor pinta. Este LAMP no sé quién es. Venga, yo por mí bien, eh. Cuando quieras seguir. Ah, pero ¿cuántos más hay? Oye, ¿cuántos cuartos tiene un partido ¿Cuatro? de baloncesto? Si son cuartos, <ríe> digo yo. Sí. Oye, no, no mentiras, eh. Lo del baloncesto no es lo tuyo. ¡No! <ríe> Ah, no, quieto, quieto Te voy a hacer, te mato <risa> Otra vez fallamos Bien Porque no me extraña Vamos allá, vamos allá Y salto Ah, creí que iba a hacer un mate Bueno, dos puntos Dos puntitos Dos puntitos ¿Dónde estoy? Estoy ahí No, no, no, no Muy mal ¿Qué hago saltando donde no hay nadie? Pues Dios sabe Venga, venga Vamos Uy y allí qué tiro no sé dónde estoy gancho a dónde no. coño va eso ¡Mírale, eh, ahí para adelante, no y otra vez vayamos ¿no? venga venga, venga. No. dobles eso es cuando intentas tirar y luego te pones andar venga y desde él <risa> has visto sí <risa> En este no me acuerdo si se podía romper el, el la canasta Yo creo que aquí se podía romper la canasta Oye, se me ha ido uno por ahí andando A casa cristo Pues como yo que intento tirar desde casa cristo Bien, 39 Chicos ¿A dónde tres. coño va eso? Pues ahí adelante, sí, está bien No es malo, no es malo, no es malo ¡Te la hago tapón! ¡Tapón de Sakir Señores, señores, tapón, tapón Alguien. ¿Qué coño es eso? ¿Qué te dice falta Falta ah, el ataque <ríe> Básicamente Roneo. ¿Pero por qué se me van a la izquierda? ¿A la izquierda? En... Tendría que haber una diferencia más apultada ¿eh? Carrozas, bueno calma. bueno Gorka Me estás llamando carroza a mí, cariño Toma Mate. <ríe> Ahí estamos Quieto, quieto. ¿Te la puedo quitar? ¿Te la quito? Ah, nada. Venga, venga, venga, vamos, venga, me la llevo. Falta defensiva. Cheese. Juego oh, fuerte, eh. Joder. Bien, bien, bien. Bien. Ah, ah, ah, ah, no controla ah, los gráficos, falso 13. Nah, me quedé ahí, pero bueno, dos puntos. Yo no sé cómo bloquear, no sé cómo hacer nada. Pues, o, ah, sí, o, no. o saltas cuando lo tiene delante, o oh, mira, joder, no sé por o qué, anarnia. se me van un poco para donde le de los huevos. ¡Mira! Si do... ¡Mira! ¡Es que Ahí. mira! ¡Mantengo mantelo, el mantelo, ¡No hace mantelo. caso! ¡Da igual, no hace caso! Ah, ¿Algo no va bien? <ríe> Desde luego, porque a mí también se me van un poco para donde les da la gana, ¿eh? A veces. Ah, sí, que le, le, no, quería darle la ese downshift. No sé, sí. sí. Ahí sí que te lo compro. Y. Toma la dejada, no! He fallado! Cauen, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hace tó, caso? Tó. ¿Qué no, hace caso? En... Ahora sí. no, hace caso esto? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me van a veces un poco para donde no quiero. A la ese. Amigo, amigo, hola, vuelve. A la S. Este. He para abajo. Yo creo que este no va del todo bien. Los ¿Míralo? Los mandos. ¡Toma! Estúpido, o sea, literalmente estúpido ese tiro. Fin del cuarto. Ya lo vamos a acabar, ¿no? Eh, Venga. sí. Vale, sí, sí. el último. Venga. Vamos a por ello. Eso es y una bandejita no porque la ha fallado no puede ser devuélvelo, devuélvelo venga, ahora va bien ves eh, no, ahí quito, quito, quito, no, no, no ah. al bien, suelo bien, venga vamos a lo mío ah, traveling ves, a veces se me dan para arriba no sé por qué no sé a mí también Coño, que tengo que, que yo creo que es el teclado que que este que, que nos ha puesto Íñigo, que es una... Le doy al signo a la ese, joder. Vale. Ah, yo quería hacer un... ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Toma! En fin, los combos. Están casadicos, es normal que fallen. ¡Joder! Pero que me han fallado antes más que ahora. Sí, sí, pero que se me vayan para arriba cuando les da la gana no es normal. Eso es Íñigo que me ha estado trolleando. Claro. Producción. Puedes, por favor, tirar y falla. Gracias. Y vamos a ello, vamos a ello. Pues no sabemos, Toma, ¿eh? bandejita 38. He Esto no tiene. No tiene misterio, eh. Joder, que no. <risa> vamos, no mira, mira, mira, mira, mira. Shift, shift. Ahora a la tercera y falla. Dale. Míralo, ahí lo tienes Y falla, otra vez Ya no sé si será el Windows Venga Ahora vamos ¡Oh! Posesión Le la S Que aquí nos está jugando El emulador Nos la está jugando No no va tan fino como debería Con este no al menos no. Necesita que tuyos, Los tuyos y los míos los pille a lo mejor... Sí, pero pues a lo mejor necesitas un teclado que tenga anti-ghosting o, o directamente el emulador viene, el emulador ah, directamente es que le doy al shift y nos tira Bueno, bueno, bueno La fuma del ya, sismo no queda nada, fuma no fuma queda nada, no queda nada Venga, Otra pero vez. bueno Están agotados, sí Al suelo ah, Mierda Venga Otra vez uh. Ahí va Estúpido Me da que no era Me da tirar en vez de darle pasar Al suelo ¿Cuánto queda? Todavía queda, queda, queda ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Vale? ¡Pero por qué a ti te hace mates! ¡Hala! Oh. Coño, no, si quieres Hombre, <risa> era el típico, joder, cuando veías la NBA en la en la 2 Sí, pero eso cuando quedan 5 segundos es súper épico No, no, si no, no bueno estamos, estamos ahí cerquita ya, ya. Otra vez Queda no, un poco segundos ya Un Vamos, falso esto, un falso, un falso Un ¿no? falsísimo Pero falsísimo Mira, eso a mí antes me lo ha fallado Eh, párate, la S Corre, corre tira, corre tira, tira, tira, tira <risa> sí, Me han parado en el segundo, eso no vale Ay. Bueno lo hemos intentado. Vamos a cambiar de, de juego. Escape. No tienes solo triples, ya, pero es que yo sé que el botón de tirar es el shift. He tirado el shift eh, estando pegado y, y no sé por qué no me hace caso. Ya. O no me hace, una de dos, o no me hace caso el tiro y hace... Bueno. ¿Hasta que tira? O estando cerca de una cifra vaya, gran tiro normal. Pero vale. bueno. ¿Cómo hace? Vamos. ¿Cómo hace? <risa> pero mira la cámara que toca. Ah, aquella... ¡Joder! ¡Hijo, que vale, rayas! Esta. No, esta. esta vale. En plan, como, como cuando vas tú, pregunta algo a la profesora y dices: Pon el examen directamente, ABOC. ABOC, respuesta. Prepárate, este es el Defender of the Crown. Lo ver. primero que te pregunta es: Si quieres jugar en EGA o en CGA. Que ya te comenté lo que era la CGA, ¿no? Eh, sí. No, eh... no, no, no, no le des. Dale. No, vamos a poner EGA, ¿no? Por lo menos. EGA. Dale. La, la EGA tenía 16 colores. Joder. <risa> ya era un dispendio. Hasta la VGA las cosas no empezaron a aparecer. Defender of the Crown. What? Insert to continue. Pues vamos a. Era el disco 2. Vale, al suelo. Vale. Eso era porque en su momento teníamos varios discos. Y sí. dar... Mira, voy a hacer, no, voy a hacer no, no. así de siempre. Eh, este tiene leadership Good, Justin Good, Swell Pay Average, strong good Weak. Average, Average, Strong. Average, average Strong, Average. Eh... Elige Wilfred de Ivanoem, Cedric of Rollingwood. Supongo que este será el, es el, el más bosque? estable de los tres, o sea, de los cuatro. En plan inicial. Eso, el... o me cojo este porque parece Jack Black. Dale. Dale. <risa> <risa> el bosque de Snowball. <risa> Aquí visitas a tu amigo, a tu viejo amigo Robin de Tresplane. O sea, Robin Hood. Ta, ta, ta años han pasado, tal... Ta. Joder. Bla, bla, bla. Puedes pasarte... El lore, chavales. El... El lore. No, no se puede pasar. ¿Qué, ¿Qué puede es? pasar? Hay que traerlos. Vale, pues esto es básicamente el lore. Como en cualquier juego medio, mm, aquí también hay. Sí, lo que pasa es que la, la animación se refugia a lo que vemos. Eh, esto bueno. es Dark Souls del 89. Esto es... Eh, no, esto es más bien el Civilization <risa> Voy Porque esto eh, tienes que elegir Quieres hacer un, un, to un torneo eh, Conquistar sí. eh, O ir a... Esto sería Al pillaje y a, a raidear, a chavales, Vamos a raidear Nada, dije uno que no tenga castillo, por ejemplo. Vamos a reivindicar. Ah, no, tienes que tener, es verdad. Pues esto que al estar lejos parece ser débil. Vale, pues vas a conquistar. Muy bien. No nos queda mucho ratito de este pero. ¡Ey! ¡Eh, pero dale, dale, que te mato! ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le tengo que dar? ¿What the fuck? Te han mandado. ¿Los controles? No, lo que te está pasando es que va súper rápido. Debería ir un poco más lento No sé si podemos controlarlo uh -huh. eh, Haz un... ¿Eh? No creo eh, ¿Pero cuáles son los controles de este juego? Vale, eh, vamos a sele seleccionar un territorio Este Vale, vete a conquistar Este Vale ¿Con vale. qué le pego? Pues si no es el espacio Será el control o Control alt yo no sé cómo le tengo que pegar. A ver. La verdad. O sea, controles. Hola. Conquista. Primero conquista, dice. Vale, pues vamos a conquistar. Venga, vamos a conquistar. esta gente conquista territorios territorio? O sea, como ves, los enemigos van avanzando. Sí, claro. Vale. Estamos de culo. Y cuesta arriba. Pues vamos eh, a conquistar. Conquistar. Lintro. Se forca. No me vas a acompañarme. Transfer force, 10. Vamos a poner 5. Continuo. Y ahora los mandamos. Ahora los mandamos. Pues, por ejemplo, aquí. Ahí siguen las... Ah, claro. Tú eliges en las ondas lo que quieres hacer. Vale. Sí. Oh. Uf. Sí, estamos muy faques. Sí. Eh, vale. Vamos a hacer un toque. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán! <risa> vale, y, y yo en las redes como pego, porque yo soy muy agro. Ahora verás, lo no, que pues pasa es que va a ir a toda hostia, por lo que vemos. No sé si se podrá controlar. A ver, un segundo. Vamos a ver, fame land, no, land. No land. ¿Qué land. quieres elegir? Land. Exacto, ¿por qué, por qué luchas? Quiero, quiero esto. Vale, venga. Tu oponente elige ese otro. Vale, y ahora cada uno de los dos vais a caballito. Y tú ahora tienes que apuntar con tu justa a, a darle. Ahora, ha sido muy rápido. <risa> ¿Qué pasa? Que, eh, es que está yendo súper rápido el juego. ¿Por qué? ¿No me bueno, han matado? No está contando bien la velocidad del. Sí, está. A ver, déjame ver si en options tenemos alguna opción. Joystick is off. No, no, no. Está la new game. En present game. En present, vale. Vale. Ta, ta, ta. Vale, vamos a ver. De Debería haber entrar. opciones. Sí. Na, na, na. Pu, pu, pu, pu, pu, pu. Vale. El problema es que va súper rápido. Sí. Pero yo creo que aquí no hay, la, no hay opciones. En este esta versión. Hay un botón gordo de arrancar. Y gracias. Na, na, na, na bueno Tú pues, yo stimulated tp speed Ahí pone Use control f11 and control f12 ¿Dónde no lo has leído? Uh, en la ventana y el, el azul Ah, vale Pues vamos a probar control f11 y control f12 Vale, pues vamos a, a ver si busque. bajando un poco de De velocidad es más jugable eh, Le damos a una tecla cualquiera Y ahora preparamos vale. eh, control f11 Sí, pero cuando estemos ya en esto Vale Ay. Dale Vale Vamos a elegir ahora mismo otra vez Vale, bájale, mira, va, aprovecha ahora y mira a ver Mirando al fuego Sí, exacto eh. que Ya no estoy vaya... dale, esto ya es otra cosa <risa> Vale, venga, dale ahí a ver qué tal Así lo he dejado si, sí, oh, si, sí, no. dale que da. Vale, pues ahora hay que esperar. Mm, se espera. ha bloqueado. Párate, párate, está cargando porque se para el fuego. O debería está con el Beeper. Y se murió. Se ha muerto, se ha muerto. Se ha muerto o va muy lento, eso.. Nos hemos pesado de lento. O sea, dale a... No, sí, mira. Ahora Mira... <ríe> Paso esto rápido. Vale. Y ahora es cuando vamos. Control F once. Vale. Unos Vale. Ver, eh, yo quiero. Vez. Yo quiero raidear. La cosa está en. ¿Es sí, primero, Ahí primero va. vamos, primero vamos a mandar. Vamos a mandar esto. 50. Vale, eso. Lo, lo primero es hacerte con el. Transfer forces. Transfer a hacer tu... fuerzas. De momento solo tienes soldados, no tienes ni caballeros ni nada. Vale, ahora es va muy lento. Duele un poco. Ahí está. Vale. vale. Venga. Y ahora. Y nos mandamos a. Un territorio. Nosotros somos el azul. Sí, el de arriba del todo. Ah, somos los de arriba. Sí, creo que sí, me ha parecido. Nos vamos a mandarnos aquí entonces. Ahí. Venga. Sí, sí, somos ese. Vale, eh, guerra. Bien. vale Aquellos pillan el grande. Estamos normal. Eh, pero nosotros... Son dos tipos de azul diferentes. Sí, sí, sí, son dos tipos de azul y ya nos han cerrado. Ah. Mierda. Ah. A ver, nos ha cerrado porque estamos en una posición una mierda. Sí. Vale. Vale, vas cobrando impuestos a vale. tu... Teóricamente deberías de poder comprar home army. Compras home army. Y ahí deberías poder gastar tesoro para coger soldados, Cost... costarían uno. uno, caballeros o catapultas. Vamos a pillar un par de soldados. A ver, está. Vale, ya está. Y... Eh... Ah, que... Va, va, ah, vale, es por turnos, no sé, entiendo. Sí, ahora les toca a ellos. Y ahora... El rojo, ah, pues no pilla nada. Ahora, ah, vale, no. O sea, básicamente ¿Tan? parece que hace lo mismo que yo. Hace lo mismo que, yo, que yo. vale, no. Depende. Casi depende. Algunos se están reforzando, otros a. Vale, y ya me han dado dineros. Diecinueve tienes. Así que yo compraría un caballero... Bueno, o, o eso, o tú pones ya... Yo quiero... Yo quiero raidear. Pues dale, Todavía raidea. no. Todavía no porque está ahí. Pero a lo mejor lo que sí que hago es... ¿Un torneo? Eh, sí. Bueno, no, sí, sí, torno, un torneo. torneo. Para terminar sí, pero un torneo, ya, ahora va a estar lo gracioso de ver cómo coño van los controles, porque pues yo no lo sé. Tú eres un caballero que va con una lanza haciendo la justa, pues vas a sí. ver un cacharrillo para que te intentes apuntar al otro caballero a ver si que te no carga. Que ahora le hemos dado muy bien. Ahí va. Cuidado, eh, cuando arranque tienes que bajar la velocidad. Que si no.. Serán muy dependientes de, de la CPU, eh. Joder que sí. Ahí lo tienes. A ver qué tal. Vale. Fame, land. LAN... Elige land. Quiero. El de debajo, ¿no? Este. Sí. La da? Sí, claro. Obvio. Que obviamente el tuyo porque, porque no tienes más que uno Y ahí vamos A ver si carga Dale, dale más rápido Más o menos a esta velocidad, Iván. vale ¿Tú crees? Según lo que nos dicen por el chat ¿sí? Igor. Yo le daría un pelín más rápido Como si, si lo hubieras puesto al turbo Vamos a ver está. si carga No tienes que darle a ningún botón, ¿no? Ahí, ahí, ahí Vamos a ver Vale, a ver a qué velocidad ¿Sala? se coloca Está yendo muy lento Te diría No, es que no está yendo ahora mismo Ya Sí, sí, se está yendo Dale, dale, dale tiempo dale, o, o tiempo o velocidad A lo mejor le daría velocidad, ¿eh? O que la CPU se está muriendo Ahí, ahí, está, ahí, ahí eso. está Vale, vale Va vale. más, más o menos bien Esa es la velocidad Vale sí. Vale, ¿yo qué coño tengo que hacer? Well, Cedric, voy hacer? a reventar ¿Cómo? la vida, crack. Wow, todo el mundo grita. Venga, chavales, aquí nos claven una lauza. Vamos. Vamos. Apuntar al ceto del escudo. Sí, será la cómo. primera vez que te la clavan, ¿no? Ya nos pues ya nos han clavado una antes, solo que a velocidad supersónica. O sea, yo creo que no es que te hayan clavado una lanza, es que nos han mandado a Narnia. Ya. Yeah. Vamos a ver. Venga, lo. No recordaba Venga, estos Rob. tiempos de, de espera tan gordos, pero claro, las cosas malas se olvidan. Ah. Ahí va. Corre, corre. Ahí tienes que apuntar. No, no. ¿Dónde? A la cabeza, a la cabeza. Venga. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ah. Ay, Dios, ay, Dios. Bien, bien. Lo oh. y... ¿No has logrado, no has ¡Y logrado. murió! No sé yo, eh. No sé si lo ha dado en se el Se ha cuidado. muerto. Se ha muerto. Dale un poco más rápido. No, no, es que no está cargando directamente. Bueno, pero aún bueno, así, le damos así y da más rapidito. ¡Te ha tirado! ¿No, no tirado! no le tiro yo, ¿no? No, no, te ha tirado. Al final del día en la lista de así. No eres el campeón. ¡Al suelo! Oh. Para emoción, ni saqué la lanza. Una lástima. Cuando estás atacando otro castillo y tienes, eh, ¿cómo se dice? Tienes catapultas y todo, sale el castillo, lanzas, eh, lanzas, eh, ¿cómo se dice? Eh, piedras para romper el castillo y tal. Era, esto era de lo mejor a nivel de, de gráficos de la época. Pues sinceramente me quedo con el jetpack. El jetpack es súper. Y con el diger. más, más nos ha faltado el Prince of Persia, mm. pero ha sido un buen resumen de lo que eran está los. Está bonito, está bonito. ¿Qué? Bueno, bueno, aún así, eh, juegos de baloncesto, ya os he dicho. O sea, eh, no, espérate que. Joder, Íñigo, elige. Elige, venga. Esa, esa, hola. Esa, vale. Juegos de baloncesto, yo soy nefasto. Juegos de fútbol, yo soy nefasto. En general, juegos de deporte, soy nefasto. Y, y él tiene más rodaje en esto, así que XD. El bueno. eh, Jordan <risa> versus Spell, bueno, ha o sea, salido algún, algún que otro problema. Sí, pero bueno. no el Livingstone bien. es jodido, pero es Muy como jovenido. que en cuanto le das una vuelta y buscas la manera más jodida de hacer el puzzle, sale bien. Por el que parezca Pero tú ten en cuenta Que tienes 7 siete, siete vidas Claro vale en de las tres comunes Porque obviamente Era muy jodido Tienes un montón de pantallas Que además Si te has fijado cuando, En la que saltabas Y venías con los monos Que tiraban los cocos Ah ya ha dado una vuelta Impresionante ah, Es muy habitual Que saltaras Y de repente ya En cuanto llegabas a la pantalla Te venía un coco Y te habías muerto o sea que Es muy jodido. Muy troll. Es, es Yo te diría que es incluso el, el Dark Souls de la época, en, en ese sentido de troleo. pero Yo bueno, creo que más bien todos muchos de los juegos de la época eran del estilo. Sí, pero es como que... Es eh, que no sé cómo definirlo. Hay veces en las que en Dark Souls y en juegos por el estilo, siempre pongo el ejemplo de Dark Souls porque es el, el más conocido en ese, en ese aspecto. Pero es como que en Dark Souls hay momentos en los que TIENES que morir. Tú al mm -hmm. inicio del juego, hay un momento en el que TIENES que morir, porque te estás pegando Para contra aprender. un jefe... Y tienes que morir para darte cuenta de que tienes que ir por otro sitio, coger un par de armas y pegarle tres golpes. ¿Por qué? Porque si no, y está medido, es como, si sí, te lo puedes pasar. Tienes que estar literalmente haciendo un combate perfecto durante 15 minutos seguidos. Sí. Y entonces te lo cargas. Pero sí. para qué? Si en 5 descubres que hay otra entrada, pasas, coges, vuelves, le pegas tres golpes y lo matas. No tiene sentido. Entonces hay momentos en los que en ese juego tienes que morir. Para darte cuenta, pues yo creo que en este aspecto es lo mismo Es como que tienes que caer para decir Ah, coño, te vas a seguir No, tengo que venir por aquí tengo que hacer otra cosa Y el tema es que te acabas las siete vidas Y vuelves a empezar desde el principio Y si estabas muy avanzado No voy a salvar Pero bueno, los juegos arcade en general sí que me gustan El jetpack, el digger, ese tipo de cosas En las que es como full contra reloj Además es muy rápido El digger ya has visto que Es como el rápido contra reloj en ese aspecto Gracias a aquellos a los actores tan geniales, ahí estamos. Vale. Y, y claro, si estás hablando de rápido, pues imagínate tu metral y cosas así. Pero bueno, que se nos acaba por hoy. Eh, producción, vamos a tener más un no, GZ. Quién sabe. Yo tampoco, así que mmm, os avisaremos por Twitter, estamos en Twitter, en YouTube, este streaming dentro de muy pronto. Y, y pues ¿a quién nos habéis tenido? Así que nos vemos muy pronto Gracias Roberto Gracias Roberto por venir De nada. Y muy pronto volvemos con Oscar Digital La nueva temporada Así que estad atentos a todo Hasta la próxima